Duni, mucho más que un deporte. El Duni es un baile, una danza en donde cada movimiento llama a la armonía del cuerpo entero. El Duni es arte, el arte de nuestro ser expresado en cada lanzamiento, como el pincel sobre el oro. El duni es un espejo. En él se refleja nuestra actitud frente a la vida, nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. El duni es meditación. Nos lleva a tener conciencia de nuestro entorno y a meditar cada acción antes de ejecutarla. En él se desvanecen el pasado y el futuro y reina solamente el eterno presente. El DUNI es luz, ilumina nuestras dudas, nuestros temores y nuestras inseguridades. El DUNI es sabiduría, es saber redirigir y el no retener. El DUNI nos enseña a fluir con la vida, a encontrar una forma distinta de afrontar las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Desde la no violencia, la no agresión y el no conflicto. Nos enseña a actuar sabiamente como lo hace el agua en movimiento dentro de un río, que no se inmuta, ni se altera, ni se estrella contra las rocas que imparecen en su camino, sino que simplemente las elude, las rodea y continúa su trayectoria sin involucrarse. El río es la vida, el agua somos nosotros, las rocas los problemas y dificultades que surgen en nuestro camino. El DUNI es por tanto la no resistencia, el no engancharse, el confiar, el soltar, el liberarse y el dejarse llevar. En el DUNI, el corazón del juego es literal el corte y para que el juego comience hay que lanzarlo de espaldas y ver hacia dónde se dirige, pero con la confianza de que volverá a nosotros. Por lo tanto, como en la vida, como en el Duni, primero hay que lanzar el corazón y confiar que en lo que vuelva a nosotros es justo aquello lo que necesitábamos, lo que necesitábamos para nuestro crecimiento y lo que necesitábamos para nuestro ser. El DUNI es más que un simple deporte, es una maestría, es un estilo y una actitud frente a la vida.